Sentidos, miradas, preocupaciones y tu presencia en mi vida marcó algo insospechado. Retrospectiva, soledad, tristeza y dolor. Balsamos con los que nos reparamos. Curiosidad, fe y esperanza. Futuro, alegría me contagiaste a conocerte.